y sin censura esta vez es Itozuma Mikikoichi Koichi ha estado casado durante 5 años, pero aún siente necesidad ahí abajo. Él sufre por llevar una aburrida vida ordinaria con su esposa Kanako. Entonces un día su vecino Kimiko le sugiere que tengan en secreto un intercambio de esposas. Ellos deciden que cada uno seducirá a las esposas del otro y explorará las maravillas de una aventura prohibida. Koichi no está muy seguro al principio, pero pronto descubre que el engaño, la fantasía y la excitación, es justo lo que necesitaba.